Estamos celebrando durante todo el fin de semana aquí en uno de los hoteles de Bávaro, lo que fue el vigésimo primer congreso de psiquiatría centroamericanos y del Caribe. Y tiene, bueno, pero el, el, el, la importancia de tocar este tema, sí, es sumamente importante y tal vez eh, las autoridades eh, no, le han, no le han estado dando la importancia que tiene este tema y sobre todo en medio de esta situación que ha estado viviendo el mundo en los casi últimos dos años y es la pandemia, donde los psiquiatras y los psicólogos han venido y deben jugar a, ahora y en el futuro un papel preponderante en lo que tiene que ver la salud mental de todos los seres humanos y sobre todo de manera específica los dominicanos. Recuerdan que hace unos días Par de semana, pues nosotros nos referíamos al tema de cómo estaban, precisamente con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que es psiquiatra, y nosotros tenemos la oportunidad de tocar estos temas y poder orientar desde aquí, desde esta plataforma, a todos nuestros televidentes. Y decíamos la forma en cómo estaban distribuidos los eh, psiquiatras y los, y los profesionales de la psicología en la República Dominicana, y sobre todo los psiquiatras, que hay zonas completitas, regiones completas, que no tienen un psiquiatra nombrado, por ejemplo, en los hospitales públicos. Entonces, este congreso centroamericano y del Caribe, el vigésimo primer congreso que se celebra en la República Dominicana, pues donde estuvieron los más importantes profesionales de la psiquiatría ahí debatiendo los temas y sobre todo de actualidad. Y en conclusión, pues ellos eh, llegaron a la, a la idea de que realmente la República Dominicana y las autoridades eh, deben prestar la debida atención, deben eh, eh, diseñar las estrategias para que eh, los, los médicos psiquiatras pues, estén mejor distribuidos en toda la geografía nacional por la importancia que en este momento reviste un profesional de la salud mental en cada hospital de la República Dominicana. De manera que interesante esta conclusión a que llegan los, los psiquiatras en este importante congreso y nosotros pues, tenemos la oportunidad, más adelante vamos a, a ver cómo contactamos a la vicepresidenta nacional de la Sociedad de Psiquiatría en eh, la República Dominicana, que es la nuestra Mariela Camilo, la doctora Mariela Camilo, que es de San Francisco de Macorís y ostenta el cargo de, vicepre de vicepresidenta nacional, porque ya ella nos dará detalles realmente de las conclusiones a que se arribó en este importante Congreso eh, Centroamericano y del Caribe de Psiquiatría que se llevó a cabo el fin de semana aquí en un hotel de Bávaro. Yo creo que es interesante y de hecho, de hecho, este, este, se le dio tanta importancia que cogió los principales titulares en el día de ayer de los principales periódicos de la República Dominicana. Esto deja ver bien claro la importancia que tiene el, la, a las conclusiones que se llegaran este importante Congreso. Por lo que es más que evidente la importancia que deben dar las autoridades de eh, Salud Pública o Sanitaria de la República Dominicana, a las conclusiones que se ha llegado por la importancia que tiene el cuidado y la supervisión de la salud mental en la República Dominicana. Ahí, ada, ahí hay datos que son para, para prestarle atención y reitero, ya estaremos haciendo nosotros contacto tanto con la doctora Camilo como a nuestra doctora Milagro Sierra, que cada miércoles le comparte con nosotros porque ahora está eh, de vacaciones. De vacaciones tarde, Así sí. que queremos nosotros pues, profundizar un poquito más en este tema porque es sumamente importante que nosotros nos hagamos eco porque lo que puede venir... Eh, en la República Dominicana, producto de esta pandemia, en términos de salud mental, eh, podría ser sin querer alarmar a la población igual. Otra ¿verdad? pandemia. Como Pero decía este caso, Sierra mental. hace poco aquí, que, que la salud mental post-pandemia también se convertiría en otra pandemia de depresión y de problemas de salud mental. Yo espero que de verdad nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Creo que ya es hora, o, o hace tiempo, mejor dicho, que se pasó la hora de poder tomar cartas en el asunto con relación a la salud mental del pueblo dominicano. Es un tema que ha estado históricamente descuidado y que tiene muchos tabú alrededor, eh, que es lo que en este programa eh, se ha querido llevar a la población, llevar conciencia, con ese segmento que tiene la doctora Sierra aquí en este espacio, desde de, concientizar a la población de quitar algunos tabús de la cabeza de la gente de, con relación a la salud mental. Usted puede ir a un psiquiatra y a un psicólogo. Todos podemos ir. Y sobre sin todo que a usted lo tachen y de sobre loco. Sobre todo, en, no, y sobre todo en esta situación que vive el mundo de pandemia, donde hay un, un asunto eh, psicológico claro. que ha causado estrago y que sigue causando estrago. La gente eh, todavía no ha asimilado y además hay que ayudar. A asimilar esta situación de pandemia, este encierro este, eh, que hemos estado viviendo nosotros este en, en los, casi en los últimos dos años. Que no es fácil. Entonces, eso, eso es un trabajo único y exclusivamente del profesional de la psiquiatría y de la psicología. Y es por eso la insistencia de que ciertamente las autoridades sanitarias deben prestarle la debida atención. Es el momento de que ciertamente... Eh, eh, se haga esta acción en beneficio de que podamos nosotros disfrutar por lo menos de una buena salud mental. Así es, Víctor, porque de verdad que es un servicio de salud igual que cualquier otro, el que todo dominicano debiera tener acceso eh, sin ningún tipo de, de, de obstáculo en cualquier hospital de nuestro país como cualquier otro servicio. El servicio psiquiátrico, usted ir a un psiquiatra, a un médico psiquiatra es igual y debiera ser tratado igual aquí en cualquier hospital, como si usted fuera a tratarse con un gastro, con un eh, neurólogo, ¿verdad? Con cualquier otro médico, con cualquier otro especialista de la salud, porque la salud mental, ahora mismo, pudiéramos decir que en la República Dominicana hay una epidemia de depresión, de suicidios, de, de ansiedad, que todo eso pudiera controlarse muy bien con la asistencia de médicos especialistas en el área de la psiquiatría, en todas las provincias de nuestro país, que comentábamos en días pasado que es lamentable que en regiones, no, no, no estoy hablando de provincias, regiones, regiones de nuestro país, no, no, hay, hay un no hay un solo psiquiatra. Uno solo no hay. Entonces, y por es, ejemplo pongo en el sur, en el sur no hay un psiquiatra. Esas son de la mayor preocupación. Y a la conclusión que llegó, o se llegó en este, precisamente a este seminario, en este eh, congreso que se así es. que pasó el, el que fue fin en Punta Cana y que sí, precisamente es. es la región este del país, que según nos comentaba la doctora Sierra, no, no creo que tiene tres psiquiatras, y y en toda la región este estoy hablando, y el más cercano por ejemplo de la zona de Higüey y del Seibo está en San Pedro de Macorís. Es y decir, que, y, y que eso es eso es una responsabilidad directa de nuestras autoridades. Porque ¿sabes que se debe a eso? a la poco es incentivo. A la poca Al poco incentivo, entonces el psiquiatra busca, ¿qué claro. busca? La capital, Santiago, la, las grandes la, la provincias sí es. y pues San Francisco puede dar gracias que tenemos grandes este, psiquiatras. Esto es una zona privilegiada. ¿sí? Grandes psiquiatras y un centro especializado en salud mental. En salud mental que, que poco, no que no, no, lo no lo tiene cualquier, no, cualquier provincia correcto, no, y el país.